Valórate a tiempo, duele separarse para siempre de alguien a quien uno está acostumbrado y con quien uno ha pasado buenos y malos momentos. Duele imaginar que pronto encontrará otra compañía y que se olvidará de uno. Duele, aunque no te sientas correspondido, aunque su indiferencia te derrumbe. Duele. Es natural, cuando se ama, es natural sentir dolor, porque así es el amor. El amor es fidelidad, entrega y sacrificio. Por eso duele separarse de la persona amada. Pero duele más que entrega tu vida a cambio de nada. Un chico de nombre Manuel se sentaba todas las tardes en el muelle a esperar a su novia. Tenía en su mano su teléfono, en los oídos sus auriculares, mientras escuchaba la canción de El sol no regresa de la quinta estación. Casi siempre se le veía en ese muelle, a la misma hora y estando solo. Cuando sus amigos lo saludaban y le preguntaban por qué estás ahí, siempre decía, espero a Carla. Cuando él decía esas palabras, sus amigos se empalidecían de pena, callaban y luego se iban caminando sin más palabras. Pronto dejaron de preguntarle qué hace ahí, pero siempre Manuel estaba sentado como la loca del muelle de San Blas Esperando a Carla en el muelle. Carla, hace un año que se fue en el ferry de aquel muelle, se fue un jueves 12 de abril. Era una tarde bonita, con un bonito atardecer, aquel día Manuel lloraba pero reprimía sus lágrimas, estaba desconsolado dejando ir al amor de su vida, que tomada de la mano de otro hombre, le decía a Manuel, fue un placer coincidir en esta vida, pero ahora tenemos que separarnos para siempre. Esas palabras quebraron a Manuel mientras a lo lejos se escuchaba una voz que gritaba, ya es tarde, apúrate. Ese día Manuel quedó destrozado y desde entonces acostumbró durante un año a estar ahí. Por varios meses, Manuel fue el solitario del muelle. Hasta que un día y por insistencia de sus amigos, la exnovia de Manuel, Carla, pasó por el pueblo como parte de su trabajo y aprovechó a ver a Manuel. Lo halló sentado en el muelle como siempre, con sus audífonos, su música de la quinta estación y perdido, en la vista de la tarde. Carla se aproximó a él y le dijo, «Veo que sigues aquí tal como te dejé la última vez». Manuel, cuando escuchó esas palabras, la ignoró olímpicamente. Tenía los auriculares puestos, así que Carla fue más enfática y le habló más fuerte. Manuel notó su presencia y le dijo un hola, súper seco y frío. A lo que Carla le dijo, «Veo que aún no superas lo que pasó entre los dos, la vida es larga, no deberías estar aquí». Manuel le respondió, «¿Tú quién eres?». Carla, totalmente sorprendida y con toda la intención de ayudar a Manuel a superar la ruptura, quedó atónita. «Vaya pregunta». A lo que Carla dijo, es una broma, te sientas aquí todos los días, esperándome a que yo vuelva a ti, cuando yo ya hace mucho que reíse mi vida con alguien más, no deberías hacer tú lo mismo, los muchachos dicen que nunca te despegas del muelle, y en la colonia te apodan el loco del muelle. Manuel le respondió, no sé quién tú seas, pero yo espero a alguien más. Carla, un poco molesta entonces dijo, supéralo ya. Manuel se quedó quieto, ignorando a Carla. Cuando Carla notó eso, simplemente se dio media vuelta y se marchó. Su ayuda fue inútil y sus palabras no calaron en Manuel. quien se quedó ahí sentado una vez más? Las cosas así quedaron hasta que un día todo cambió. El año caducó y efectivamente Manuel no volvió a ese muelle, al menos por unos meses. Sus amigos se quedaron totalmente sorprendidos porque después de un año, Manuel no había vuelto a sentarse solo en aquel muelle. Un día lo vieron tomando café con una chica nueva, rubia, alta, bonita, preciosa, parecía una personaje sacado de una caricatura, parecía venir vestida de Sakura, la chica de las tarjetas mágicas. Convención de Otakus, decía el gafete que traía puesto. Esteban, un amigo de Manuel, se le acercó y le preguntó quién era esa chica. Y Manuel respondió: Carla volvió a mí, bro. Esteban, sorprendido, dijo: Esa chica se llama Carla, pero ella no es Carla tu ex. A lo que Manuel respondió: Si sí, ella es Carla, pero con diferente rostro, cuerpo y apariencia, pero es ella. Cuando Esteban escuchó esas palabras, al principio le pareció que hablaba con un loquito, luego entendió que Carla era en realidad la caracterización que tenía Manuel de su mujer ideal. Da igual si se llamaba Sonia, Estela, Esther, Juana de la Cruz o lo que sea. Carla era tan solo un adjetivo que Manuel usó para referirse a su chica de ensueño, esa que le despertaba emociones fuertes, latentes y bellos. En realidad el nombre de su nueva novia, era Elena, con la que sostuvo una bella relación de muchos años. No amamos a una persona, amamos a la caracterización ideal de esa persona que encarna nuestras pasiones. Es la experiencia detrás de una persona la que despierta nuestro apetito afectivo, en sí mismo, una persona no tiene el potencial de llevarnos al Nirvana sin que antes nosotros la dotemos de esa capacidad de hacerlo. Manuel es el claro ejemplo de cómo nosotros en realidad le podemos llegar a atribuir propiedades y virtudes a una persona que en nosotros despierta un sentimiento o una reacción corpórea. Estar frente a la chica que tanto te gusta te puede poner nervioso, provocarte una sensación de arrebato que se consuma cuando la besas y la tienes entre tus brazos. Tus pasiones cobran vida cuando esa persona te hace sentir un torrente de pasión y magia al hablar. Pero en realidad cualquier persona te puede hacer sentir esas cosas porque son las experiencias y las vivencias conjuntas las que hacen que una persona tenga significado. Carente de ese significado, una persona, es solo eso, una persona. Para Manuel, Carla, podría haber sido cualquiera y por esa idea de que cualquiera pudiera ser Carla. Él, en realidad, espero a esa mujer que encarnará sus pasiones más profundas. Si bien es cierto, Carla, su exnovia, lo había logrado una vez que la relación se terminó, con ello también se terminó la magia que ambos llegaron a sostener. Razón por la que Manuel desconoció a su expareja cuando ella se acercó al muelle. Y es que nosotros, no amamos a una persona, amamos lo que una persona nos puede hacer sentir. Amamos lo que somos cuando estamos a la par de ella. No siempre a ella, como lo expresase Arjona. No te enamoraste de mí, sino de ti, cuando estás conmigo. Es cierto que la experiencia subjetiva que una persona nos causa puede ser un factor importante en el enamoramiento. Por ejemplo, una persona puede experimentar una fuerte atracción por otra persona debido a la forma en que esta persona les hace sentir, como emocionados, especiales o deseados. En otras palabras, una persona será tan especial, en relación directa a qué emociones nos pueda hacer sentir y qué factores biológicos desencadena en nosotros. Consideremos lo siguiente. El enamoramiento es un proceso complejo que involucra tanto factores biológicos como psicológicos. Desde un punto de vista biológico, el enamoramiento se produce a través de la liberación de ciertos químicos en el cerebro que afectan el comportamiento y las emociones. Dos de estos químicos importantes son la dopamina y la noradrenalina, que se liberan cuando estamos enamorados y nos hacen sentir emocionados y con energía. La dopamina es responsable de la sensación de placer y recompensa que experimentamos cuando estamos cerca de la persona que amamos, mientras que la noradrenalina nos mantiene alerta y concentrados en esa persona. Otro químico importante en el enamoramiento es la oxitocina, que se libera durante las interacciones físicas y emocionales con la persona amada y nos ayuda a crear una conexión más fuerte y íntima con esa persona. Además de estos químicos, también se ha demostrado que el enamoramiento está asociado con cambios en la actividad cerebral y en la estructura de las áreas del cerebro que se encargan de las emociones y de la toma de decisiones. Si el enamoramiento se entrelaza a la experiencia neuronal que una persona nos puede hacer sentir, en realidad no estamos enamorados de una persona como tal, sino de lo que esa persona nos puede hacer sentir. Con lo cual, cuando esa persona deja de ser este estímulo efectivo, el enamoramiento se pierde. De ahí que se diga que el amor es más racional que pasional. Porque el amor es una decisión consciente. Mientras que el enamoramiento surge más como una interacción de compuestos químicos en nuestro cerebro y cuerpo. Si el enamoramiento se reduce solo a la experiencia que nos pueda dar una persona, podríamos considerar y hasta catalogar como enamoramiento el consumo de opiáceas. Existen algunas sustancias recreativas que pueden producir efectos similares al enamoramiento. Estas sustancias alteran la química del cerebro y pueden producir sensaciones de euforia, emoción y placer. Si entendemos así, el génesis del enamoramiento, podremos concluir que lo que verdaderamente atesoramos de alguien no es ese alguien en sí mismo, sino todas las experiencias que hay detrás. Con lo cual, no extrañamos a alguien que se llame Juan, Pedro o María. Atesoramos las emociones que esas personas podían provocar en nosotros. Que dicho sea de paso, todos los seres humanos tenemos el potencial de hacer despertar esas emociones en otros. ¿Estoy sugiriendo acaso que se debe cosificar a las personas y volver a simples objetos con potencial de darnos placer? Si esa visión te sirve para superar una ruptura, diría que temporalmente. Sí. Una visión objetiva de la realidad nos permite darnos cuenta que solo somos víctimas de dopamina y oxitocina y que lo que nos conecta con otra persona es, en realidad, compuestos neurobiológicos. Es una visión un poco reducida y simplificada de la realidad que tiene una fecha de caducidad. Y es cuando encuentras a una persona especial que llene tu espacio. Por un tiempo, puedes entender, como lo hizo Manuel, a la realidad como según te convenga más. Puedes pensar que las personas son reemplazables y que solo nos son valiosos cuando nos hacen sentir cosas bonitas. Podemos utilizar esa forma reduccionista de pensar por un tiempo mientras nos ayude en nuestro proceso, y luego darle un significado divino a nuestras emociones, tal como decir que la persona que tenemos como pareja fue puesta por obra y gracia de la Virgen María, porque esa visión del mundo nos sirve y nos aporta felicidad. Pero cuando la visión que ocupamos es una, donde vemos las cosas con cabeza, es la más útil, entonces deberemos usarla. Hoy por hoy, mientras la persona indicada para mí no venga, mi visión del mundo es que cualquier persona puede ser la persona ideal. Da igual quien sea, al final lo que importa es la experiencia subjetiva del amor. Pero cuando me toque dar con ella, quizás mi visión también cambie. Pero, ¿Por qué te sugiero esto? Nuestros pensamientos pueden influir en nuestro estado de ánimo, en nuestras reacciones corporales y producir efectos psicosomáticos. Esta idea está respaldada por la literatura científica y psicológica y es un aspecto importante de muchas teorías psicológicas y terapéuticas. La conexión entre la mente y el cuerpo es bidireccional, lo que significa que los pensamientos las emociones y las reacciones corporales se influencian mutuamente. Por ejemplo, cuando estamos pensando en algo que nos causa ansiedad o miedo, nuestro cuerpo puede responder con un aumento del ritmo cardíaco, la sudoración y la tensión muscular. Estos cambios corporales a su vez pueden influir en nuestro estado de ánimo y agravar la ansiedad o el miedo. Esta conexión se explora en profundidad en diversas teorías psicológicas, como la psicología cognitivo-conductual, que se centra en cómo nuestros pensamientos y creencias influyen en nuestras emociones y comportamientos. La psicoterapia basada en la conciencia plena y la meditación también se centran en cómo la atención consciente a nuestros pensamientos y cuerpo puede ayudarnos a controlar nuestro estado de ánimo y reducir el estrés y la ansiedad. Así... Si concibo una ruptura como algo sin significado ni valor, me será más fácil antestesiarme de sus efectos y con ello podré tener una visión de vida que me ayude a superar la ruptura misma. Al igual que Manuel, él interpretó la realidad donde él esperaba a la mujer ideal, a quien llamó Carla. Pero a modo de darle una personalidad a su imagen de mujer ideal. Cuando llegó su mujer ideal... Tuvo que actualizar ese nombre. Y su visión del mundo cambió. La plasticidad a la hora de adaptarnos al medio nos ofrece la posibilidad de sufrir menos. Es hallarle un significado a las cosas o bien interpretar las cosas a conveniencia. Pienso que mi relación fue tan solo la interacción de dos cuerpos cuyo única intención es solo procrear. Perfecto. Esa visión de vida me ayuda a centrarme en mí y menos en la tragedia del adiós. Sirve. Es útil y por lo tanto te animo a echar mano de ella. Interpreta la realidad como quieras en tanto te traiga bienestar y equilibrio. Y recuerda, no siempre un adiós tiene que doler. Si sabes manipular la percepción de la realidad, quizás te llegue a doler menos. Oh, ¿tú qué piensas? ¿Crees que estas ideas son realmente aplicables a tu vida? Sé sincero.